Yo no sé de eso, yo no sé ¿Y por qué te vinculan, hermano, entonces? ¿Qué tú crees que está pasando ahí, No sé, porque yo estaba ahí día de la carrera y como había mucha gente más. ¿Cómo te que fue lo que sucedió? No, no sé tampoco, ¿La primera vez, Slayer, que tú te Sí, primera vez, yo nunca caí en Barcelona. ¿Por es te emocionaba? ¿Cuál es el apodo tú? Es Slayer, no, yo nunca caí que no adelante a las autoridades. No, que revisen bien no, y hagan su no. cosa, porque yo vine a entregarme, porque yo soy inocente, yo me entregué yo mismo. ¿Por qué, entonces, entonces, se... a la Yo no, yo a mí no me tienen que involucrar en eso. ¿De dónde tú eres eso? De Avenida Libertad. pues. Eh? Eh, ¿Qué que tú vas el... Yo trabajo, banitero y pinto. ¿Cómo es nombre tuyo completo mismo? Pero alguien. Entonces, pues, ¿por qué fue que te buscaron aquí tres? mencionando gente, ¿Qué la gente las autoridades, Resuelven y buscan las cosas bien inocente, claro que yo soy inocente puedo por eso si me entregué